Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. La entrevista de hoy es doblemente especial, en primer lugar a nivel personal, por pues la persona que está hoy al otro lado del ordenador, he compartido muchos, muchos años y ha influido muchísimo en mi formación durante aquel periodo que estuve en la universidad. Y por otro lado también porque precisamente lo que vamos a hablar hoy es el tema, un tema tan controvertido como es la educación. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaspar, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y bueno, pues me alegro de, de participar en esta iniciativa que, que, que has puesto en marcha, que me parece, me parece muy acertada. Pues muchas gracias a ti, Juanjo, por aceptar la invitación y podría presentarte perfectísimamente, pero hazlo tú, por favor. gracias. <risa> vale, pues a ver, yo soy profesor del Departamento de, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena e imparto mi docencia en las titulaciones ofertadas por la Escuela de Telecomunicaciones, concretamente en, los, eh, en el grado de Ingeniería Telemática, en el Máster de Ingeniería de, Tele de Telecomunicación y en el Máster de Ingeniería Telemática. Y Juanjo, bajo tu punto de vista, desde ese nivel universitario, ese perfil técnico, ¿qué recomendarías a las nuevas generaciones, a estos chicos y chicas que nos están viendo ahora y que están cursando estudios? en sus institutos, de cara a prepararse para ese acceso a la universidad, para acceder a una ingeniería, por ejemplo. Yo les recomendaría que reforzasen su formación en tres ámbitos. Y esos ámbitos son inglés, matemáticas y programación. ¿Vale? Son, son tres ámbitos que yo considero transversales y que están presentes en prácticamente cualquier actividad profesional. Bueno, evidentemente eh, yo estoy bastante sesgado hacia lo que es la formación de ingeniería, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, esto debería entenderse que sería mi consejo para aquellos estudiantes que van a cursar una ingeniería, que es al fin y al cabo donde, donde yo imparto mi docencia. ¿no? El inglés es fundamental. Y, y, ¿Y por qué? Pues porque el inglés es el lenguaje de la ciencia y la tecnología. Entonces, ahora mismo el inglés te permite estar actualizado. Eh, esa... esa eh, necesidad de actualización de la que he hablado antes, solamente es posible si uno domina el inglés. vale Tienes que ser capaz de comprender el inglés hablado y el inglés escrito como si fuera el castellano. vale Eso te va a dar una ventaja competitiva tremenda a la hora de actualizarte eh, en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias que vayan surgiendo. Por otro lado, las matemáticas, que cada vez tienen más importancia. Eh, pues son también una herramienta transversal no puedes ir a ninguna parte sin ellas, sobre todo en las ingenierías, ¿vale? Y en muchas ocasiones eh, yo percibo que los eh, estudiantes pues tienen dificultades eh, en, en asignaturas que no son de matemáticas eh, o que no son eh, asignaturas, digamos, del área de matemáticas, pero que emplean las matemáticas como herramienta pues precisamente porque les falta una, un grado de comprensión un poco, un poco mayor, ¿vale? Eh, y luego la programación. La programación también es algo que cada vez tiene mayor, eh, mayor ámbito de aplicación en, en todas las ingenierías y yo diría que incluso en, en casi todas las eh, profesiones. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, se puede, cómo, ¿cómo puede uno reforzar toda esta formación? Pues... Los estudiantes de ahora disponen de una herramienta de la que nosotros no disponíamos cuando teníamos su edad. Y esa herramienta es Internet. Es increíble la cantidad de contenido y la calidad del contenido que puedes encontrar en, en, en Internet. ¿vale? Pues, pero claro, ahí el inglés es importante porque de, eh, la mayor parte de los contenidos y los de mayor calidad suelen estar en inglés. ¿vale? Pero hay unos tutoriales de matemáticas espectaculares, unos tutoriales de programación espectaculares que uno podría formarse única y exclusivamente a través de estos contenidos que hay en internet, de blogs, tutoriales, vídeos, etcétera, Y llegaría a tener unas competencias profesionales excelentes. Y Juanjo, ¿cómo habéis llevado durante todo este confinamiento el tema de las clases? Es decir, ese paso de lo físico al online. Bueno, pues en mi opinión lo hemos llevado sorprendentemente bien. Yo creo que la experiencia ha sido positiva. Eh, porque todas estas herramientas de formación online, esto de realizar vídeos, realizar cuestionarios online, etcétera, complementan muy bien a la formación presencial. De hecho, la universidad hace tiempo que permite hacer lo que se llaman las Flip Classroom. La idea eh, de este concepto es, es el siguiente. Eh, las clases convencionales consisten en un profesor realizando eh, una exposición de unos contenidos de teoría a unos alumnos, ¿de acuerdo? Eso es una clase presencial normal y en ciertos momentos de la clase se le da la oportunidad a los alumnos a plantear dudas, a interactuar con el profesor. Eh, todas estas herramientas online permiten dividir esas actividades en dos partes, de forma que la exposición de los contenidos es algo que se puede hacer perfectamente a través de un vídeo. De hecho, sea mejor a través de un vídeo que de forma presencial. ¿Por qué? Pues porque el alumno puede ver el vídeo, puede pararlo, puede dar marcha atrás, puede volver a visionarlo cuando quiera, puede pararlo para consultar algún concepto que no ha entendido, puede tomar los apuntes al ritmo que él quiera. En fin, dar la clase mediante un vídeo tiene muchas ventajas. Mientras que lo que es la clase presencial, es decir, la presencialidad permite hacer esa interacción al alumno-profesor. Por tanto, la idea de la Flip Classroom consiste en que cada actividad docente se haga a través del formato que más beneficio aporta. Entonces, la experiencia se hace mucho más rica, se hace mucho más eh, eficaz y efectiva para el alumno. Entonces, yo creo que toda esta experiencia de, de las clases online durante el confinamiento. Nos han ayudado a muchos profesores a dar ese paso que nunca llegábamos a dar, ¿no? Porque yo era un convencido de esta idea, pero tengo que confesar que nunca había puesto en práctica. Y más allá de la docencia, que al final es la parte que se ve dentro de una universidad <coughs> o de un profesor universitario, ¿cuál es eh, el resto de trabajo que hacéis y, y que precisamente no se ve? ¿Cuál es el día a día de un profesor universitario? El profesor, eh, evidentemente imparte parte de docencia, yo estaba hablando hasta ahora de la actividad docente, es evidentemente una actividad muy importante de, de la, de profesor, del profesorado universitario, pero nosotros aparte de, de, de preparar clases, eh, estamos, eh, digamos, no iba, iba a decir presionados, pero no es la palabra, estamos eh, muy incentivados a realizar investigación y actividades de transferencia de tecnología. La investigación implica muchas cosas, e implica competir en convocatorias de financiación pública presentar propuestas de proyectos llevar a cabo los proyectos de investigación escribir artículos científicos a veces incluso trabajar en otras universidades durante algunos periodos de tiempo dirigir tesis doctorales, etcétera es decir, eh, un montón de tareas un montón de actividades que consumen la mayor parte de nuestro tiempo y que para poder hacerlas eh, adecuadamente tienes que estar formándote permanentemente para estar al día y para bueno, pues para poder realizar contribuciones, tener resultados competitivos. Además de todo esto, también se nos pide realizar transferencia de tecnología, que eh, consiste pues, en ofrecer servicios de consultoría a empresas, realizar proyectos de investigación con empresas, escribir patentes, registros de propiedad intelectual, eh, e incluso formar empresas eh, en las que participa la propia universidad como si fuera un accionista. Y ahora, haciendo honor, <ríe> <o> a, <ríe> eh, refiriéndonos a nuestra iniciativa, Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio, sí me gustaría o quería pedirte que mandaras un mensaje a toda la gente que nos está viendo de apoyo a, al pequeño comercio. ¿Qué, qué le dirías? Bueno, vamos a ver. Yo, sobre todo, eh, más, o sea, más que dirigirme a los comerciantes, me dirijo a los eh, potenciales clientes. no Yo desde el principio de la pandemia eh, estaba muy preocupado por todos esos pequeños comerciantes que bueno pues se vieron obligados a, a cerrar eh, y que y que están ten y que iban a tener o potencialmente podrían tener muchas dificultades para volver a abrir. Eh, y yo desde un principio pensé, bueno, pues como ciudadanos, aquellos ciudadanos que, que tenemos la suerte o el privilegio de, de no estar sufriendo las consecuencias de la pandemia de una forma tan dura, pues tenemos la, la responsabilidad de apoyar a esos pequeños comerciantes de una forma muy sencilla haciendo lo que estos comerciantes esperan y es que consumamos sus servicios y sus productos. ¿vale? Yo en el momento en el que pude, por ejemplo, pedir comida a domicilio a mi casa, durante el pleno confinamiento, empecé a hacerlo. De hecho, descubrí una pizzería maravillosa que automáticamente empecé a recomendar a todos mis amigos. ¿vale? Y yo creo que les conseguimos decenas de clientes nuevos eh, porque realmente eran muy buenos, pero bueno. ¿Puedes eh, decir es, el nombre? al final es... estamos para hacer publicidad. ¿Sí? Lo... sí sí ¿Lo puedo decir? Claro. Ah, pues Pizzilio. Pizzilio. No sé si te suena. Seguro, que te, lo, seguro que te lo agradecerá, no lo conocía. Pues son, son excelentes, son excelentes. Si puede llegar a más gente a través de, de esta entrevista, me alegraré mucho. Muchísimas gracias, Ponjo. Me uno a tu mensaje a ese apoyo o a ese... Sobre todo, a animar a la gente a reactivar la economía consumiendo localmente, que bien sea pues, aquí en Cartagena, en toda la región, en Murcia. Tenemos muchísimos sitios y de muchísima calidad para, para realizar nuestros compras. Y sin más, pues eh, pediros como siempre que compartáis, que le difusión a nuestra iniciativa. Somos Murcia, somos pequeño comercio. Por mi parte, me ha resultado interesantísimo, sobre todo, esos consejos para las nuevas generaciones de cara a sus estudios. Y poco más, Conjo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias de Gaspar. Un saludo y hasta la próxima.